Vamos a ver cómo a veces podemos crear matrices a partir de vectores. Vamos a crear un vector con 24 elementos. np.arrange con 24 elementos y lo visualizamos. Y podemos comprobar que es un vector. Su dimensión es 1. Ahora, a partir de este vector, vamos a crear una matriz que tenga tamaño 2x12. Para ello usamos el método reshape. Aquí tenemos el método reshape y le decimos el nuevo tamaño que queremos. Queremos dos filas y doce columnas. Y nos crea un nuevo array de dos dimensiones. Sin embargo, el array original no ha cambiado. Nos ha devuelto uno nuevo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular una nueva matriz pero que sea de 4 por 6. No hay ningún problema porque 4 por 6 sigue siendo 24. Y lo vamos a guardar en una nueva variable, la variable b. Y vamos a ver que esta nueva variable efectivamente es una matriz. Comprobamos el número de dimensiones y también comprobamos el tamaño con shape. El vector original no ha cambiado. Y podemos comprobar también el número de elementos que contiene cada uno de los arrays con size. B, que es una matriz, contiene 24 elementos. Y A, que es un vector, también contiene 24 elementos.